Bueno, qué arrancamos? ¿Arrancamos acá para allá? ¿Cómo sigue? Sí, irán? con el Intendente, ¿Todos? ¿Listo? Bueno, Intendente, los detalles de esta mega entrega que se está realizando de la partida. El Presidente Fernández fijó prioridades cuando asumió el Gobierno, nuestro Gobierno, y una de las prioridades es que las argentinas y los argentinos que no comían, vuelvan a comer. Y este plan, eh, Argentina contra el hambre, tiene que ver con esto, con, con devolver seguridad alimentaria, con que las chicas y los chicos, las nenas y los nenes, vuelvan a comer como corresponde en, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto en URBEN, un tarjetas, a partir de un programa establecido por el ministro Arroyo, eh, casi un millón de 600 mamás, eh, personas embarazadas, mamás, futuras mamás, eh, discapacitados, chicos eh, 6 años, eh, eh, valores, eh, un chico de seis años, más de un chico. El compromiso de los intendentes de trabajar en todo lo que es la capacitación nutricional, cómo tienen que comer los chicos, eh, hacer acuerdos como hicimos nosotros en, en la instancia de estos últimos cuatro años desastrosos con los comercios por canasta popular, hoy con buenos descuentos para los productos de canasta nutricional. En definitiva, el intendente comprometido con este, con este plan y, y fundamentalmente con el presente y el futuro de, de nuestras familias, ¿no? así que estamos muy contentos, es un, día, es un día distinto, son 40 días de haber asumido y poner en marcha este plan que va a devolverle felicidad y derechos a muchas familias y consumo, ¿no? porque indudablemente esto va a impactar muchísimo, muchísimo en Urlingan, en Villa Tesey y en William Morris en el consumo, ¿no? así que agradecido al presidente Fernández, agradecido al ministro Arroyo, al ministro Cristiano González García por estar acá, somos un equipo de trabajo que, que vamos a poner Argentina de pie. ¿cómo marcha este plan contra el hambre y cuándo estiman que se terminaría las entregas de las tarjetas? Nosotros ahora, esto marcha muy bien realmente, estamos muy contentos, muy agradecidos a Juanchi por la tarea que viene haciendo, hablamos mucho con él, mucho antes de poner en marcha el plan, ya en el medio de la campaña. En el Conurbano bonaerense, en las próximas tres semanas se cubre todo el Conurbano bonaerense. Toda la provincia de Buenos Aires son 560.000 tarjetas, el Conurbano son 350.000 las próximas dos semanas se cubre todo. Arrancamos esta semana con varios municipios. En el caso de Dublin tal cual lo decía el Intendente, son 5.000 tarjetas de mamás que van a comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren Hay un punto clave acá y vieron ustedes cómo se insiste mucho con el tema de leche, carne, frutas, verduras. Hay un problema grave en Argentina, es que mes tras mes baja el consumo de leche. Nosotros tenemos que lograr recuperar el consumo de leche, recuperar la nutrición sana para los chicos. La tarjeta luego se recarga el tercer viernes de cada mes. Así que acá están retirando en enero la tarjeta ya cargada, las madres para comprar. Ahora luego se recarga el tercer viernes de cada mes, cerca de... Tenemos eh, 25 millones de pesos todos los terceros viernes de cada mes en Urlina. Familias que van a comprar en el almacén, en el supermercado, en la huerta, en distintos lo van a mover la economía. Y acá hay tres cosas. Una, todo tiene que comer y tiene que comer bien. Dos, un gran plan de empleo. Mucha gente que tiene huerta, que tiene panadería, que produce y trabaja. Tres, movimiento económico para Urlina. 25 millones de pesos los terceros viernes de cada mes. Ministro, una consulta sobre el trabajo que se sienta en Gordia de los números positivos en cuanto a lo que la gente elegía para consumir. Era un 60% de carne, verduras de y Y por otro lado, la parte de la ciudad, ¿qué reflexión tiene al respecto? Que va muy bien, porque en Argentina hay un problema de hambre, pero hay un problema de malnutrición. Lo que tenemos hasta ahora de la gente que tiene la tarjeta, el 47% compró leche, carne, frutas, verduras. Si uno agrega lo que se llama las harinas sin azúcar, llega al 60%. Vino que se planteó un debate sobre el tema de las gaseosas en Argentina. 2,2% de las compras por nada más razón. Eso tiene que ver con un trabajo que hacen los municipios, que hacen muy fuertemente Juan Chienúlna. Vieron acá las capacitaciones sobre el tema de los consumos, ir orientando. Si un chico come bien va a aprender bien y va a tener grandes oportunidades. Si come mal se le va a complicar el resto de su vida. Por eso es tan importante la buena nutrición. Es un plan para los chicos menores de 6 años. Ministro, ¿cuáles son los próximos desafíos de cara a la urgencia social? Nosotros nos planteamos tres grandes desafíos, uno que tienen que comer la tarjeta alimentaria. En marzo está cubierta todo el país en la tarjeta alimentaria, la verdad, le hicimos en tiempo récord. Lo estaba diciendo el intendente, en 40 días estamos poniendo en marcha en el conurbano urbano en, en marzo ya está cubierto todo el país. Hay un segundo punto que tiene que ver con crédito para máquinas, herramientas, insumos, si viene de capital, también le trabaja y le faltan máquinas. El gasista, el plomero, el carpintero que no le alcanza la plata, se endeuda tomando un crédito al 200% de interés anual, le falta máquinas. Bueno, un gran sistema de crédito para máquinas, herramientas a la tasa del 2-3% anual. Para que el pibe que tiene un taller mecánico en Burlingame tenga un escáner en una computadora y pueda acceder a un crédito a tasas bajas y poder empezar a atender los autos de último modelo o la señora que pose ropa en su casa o quien fuera empecé, lo pueda hacer. Y lo otro es vincular planes sociales con trabajo. ¿Cuáles son mis tareas? Ir achicando comedores comunitarios y fortalecer que la gente coma en la casa, volver a comer en la casa. Por eso la tarjeta alimentaria. Ir achicando planes sociales y, y, y con algo del el trabajo. Máquinas y herramientas tienen que ver con eso. Muchas Gracias. gracias. gracias, ¿eh? Muchas gracias.